Bienvenidos al canal, el día de hoy tenemos una de las noticias más relevantes del día que son los convocados de la selección mexicana con el estratega El Tata Martino Este martes 27 de agosto del 2019, el estratega argentino Gerardo El Tata Martino dio a conocer la quinta convocatoria de Suera con la selección mexicana llamado que incluye a 31 jugadores, tanto de los que radican en Europa y en el extranjero como los de la Liga MX Algunos han estado en todas las convocatorias, como Jonathan Orozco y Carlos Salcedo Así como las novedades de Rodolfo Cota y Héctor Herrera Esta nueva lista para los juegos amistosos que sostendrá México ante Estados Unidos y Argentina Correspondiente a la fecha FIFA del mes de septiembre 6 y 10 en Nueva Jersey, San Antonio, Estados Unidos A continuación te diré la lista de los convocados y el equipo procedente de algunos Número 1 Rodolfo Cota procedente del Club León Número 2 Hugo González procedente de Necaxa Número 3 Guillermo Ochoa procedente del América. Número 4, Edson Álvarez, procedente del Ajax. Número 5, Néstor Araujo, procedente del Celta de Vigo. Número 6, Jesús Gallardo, procedente de Monterrey. Número 7, Miguel Ayun, procedente de Monterrey. Número 8, César Montes, procedente del Monterrey. Número 9, Héctor Moreno. Número 11, Fernando Navarro, procedente de León. Número 12, Diego Reyes, procedente de Tigres Número 13, Luis Rodríguez, procedente de Tigres Número 14, Carlos Salcedo, procedente de Tigres Número 15, Jorge Sánchez, procedente de la América Número 16, Jonathan Dos Santos, procedente del Galaxy Número 17, Andrés Guardado Procedente del Betis Número 18 Eric Gutiérrez Procedente del PCB Número 19 Héctor Herrera Procedente del Atlético de Madrid Número 20 Luis Montes Procedente de León Número 21 Carlos Rodríguez Procedente del Monterrey Número 22 Orbelín Pineda Procedente del Cruz Azul Número 23 Roberto Alvarado Procedente del Cruz Azul Número 24, Uriel Antuna, procedente del Galaxy. Número 25, Jesús Corona, procedente del Porto. Número 26, Marco Fabián, procedente de Filadelfia. Número 27, Javier Hernández, procedente del West Ham. Número 28, Raúl Jiménez. Número 29, Irvin Lozano, procedente del Napoli. Número 30, Rodolfo Pizarro, procedente del Monterrey. Número 31. Alexis Vega, procedente de Chivas. Hasta aquí el video de hoy amigos, no olviden dejar su like y suscribirse al canal.